Hoy toca explorar lo que es la ecuanimidad y como algunas de las otras cualidades esto es algo que no creo que es tan difícil saber que sí si sería conveniente tener un poco más de ecuanimidad en la vida. Uh -huh la vida nos presenta con situaciones tan diversas, subidas y bajadas, todo el tiempo. Y muchas veces vemos que la mente también está corriendo sobre estas subidas y bajadas, también subiendo y bajando, hasta que nos podemos marear. ¿no? Y... Una de las primeras claves para llegar a ser una persona con más ecuanimidad es sencillamente saber hacer que la mente sea muy grande, ¿No? que las cosas buenas caben y las cosas malas también caben. Hay espacio para todo. ¿No? Y cuando sabemos, sabemos hacer nuestra mente muy grande, cuando hay cosas complicadas, dolorosas, difíciles, no están ocupando todo el espacio mental y no nos abruman. Y también cuando hay cosas positivas, no nos desbordamos eufóricamente y menospreciamos las personas en nuestro alrededor que sufren. No es algo que ocupa tanto espacio que ya se nos perdemos de la vista los otros con quienes estamos compartiendo el mundo que no están viviendo esto, esto esta exaltación. ¿Mm? Así que las cosas buenas, las cosas malas, cuando hay mucho espacio en la mente, no nos alteran porque no están, no están ocupando todo el espacio mental marcando cómo tiene que ser el carácter de mi estado interno. ¿No? Esto nos da el espacio de nosotros ver cómo vamos a vivir la situación, desde dónde lo queremos abordar, ¿no? y tenemos espacio para movernos. Y entre las cuatro puertas que abren la mente y el corazón, o las cuatro moradas sublimes, los cuatro pensamientos inconmensurables que hemos estado explorando, en cada una tenemos esta clave. Cada vez que estamos haciendo una de estas contemplaciones, estamos haciendo mucho espacio al contemplar todos los seres. Y estar a lo largo del día Conectando con la vastedad de solo este pensamiento, todos los seres, la magnitud de lo que es, ya nos puede empezar a poner en la mano esta clave para ir viviendo las cosas con más ecuanimidad. Y cuando hablamos de espacio mental, estamos el, el, hablando de espacio literalmente, no, y yo he observado, estaba cuando vivía en la India al inicio para estudiar, estaba viajando para visitar diferentes lugares budistas en la compañía de mi maestro muy ortodoxo hindú, no budista, que tuvo interés en los lugares y, y fue el pandita, el gurú de sánscrito, pero esto para él esto ya es suficiente y me llevaba a diferentes lugares y él hizo una observación dijo, Damcho así me habla Damcho ¿te has fijado que los budistas tienen las mejores vistas? como un poquito reclamando, ocuparon las mejores montañas con las mejores largas vistas y cuando lo lo mencionó, estábamos en una montaña con una vista muy larga y en la distancia se podría ver un poquito del azul del océano y un valle largo y otras montañas. Y sí, esto fue una vista de cinco estrellas. no Y la vista mejor era desde las células de meditación, los cuartos donde... Los monásticos o los yoguis se sentaban, en este caso fue monasterio, se sentaban a meditar. Esta idea de que mucho espacio. ¿no? Y nosotros podemos, yo siento todos, conectar con lo que pasa en la mente cuando tenemos una vista literalmente físicamente larga. ¿no? Mirar el océano. ¿Cuál es el efecto que tiene en uno? ¿No? Si uno quiere usar la vista del océano para abrir la mente y generar mucho espacio, es muy propicio para hacerlo. No todos tenemos todo el tiempo vista hacia el mar. ¿no? Cuando vivíamos en la parte de México que estaba cerca al Caribe, era muy absurdo que muy poco a menudo íbamos al mar cuando vivíamos más al, in, al interior, pero cuando una amiga nos estaba prestando su departamento cerca al mar, sí íbamos todas las tardes a hacer la práctica y fue como ya un, que to, la mitad del trabajo de meditar ya quedó hecho por el océano. ¿no? Pero todos tenemos... También acceso a algo que también nos conecta con la vastedad. Y esto es el cielo. Mirar al cielo. Y aun si no podemos ver muchísimo del cielo, podemos mirar hacia el cielo y mentalmente saber que este cielo está sobre todo el planeta. Darnos esta... Esta experiencia de expandir la mente. ¿Mm? Y el equivalente de estarlo haciendo es este pensamiento, todos los seres. Y hay un dicho que donde quiera que hay cielo azul, hay seres. Así que podemos vincular estos dos pensamientos, mirar el cielo y pensar, todos los seres, donde quiera que hay cielo azul, hay seres. Y pienso en todos ellos. Y a ver cuán grande la mente se hace. Y no es nada más para tener esta experiencia medio, no sé, como vertiginosa o como, como sublime de la magnitud de todo esto, sino es explícitamente para darnos el espacio para vivir desde más ecuanimidad Y también podemos contemplar o, o generar una sensación de mucho espacio pensando en el tiempo. ¿No? Pensando en tiempo vasto. ¿No? Y esto es una manera de decirte, de acordarnos que las cosas cambian. Inclusas, incluso las cosas que parecen más permanentes y sólidos como las montañas, también están cambiando. No solo que cambiarán, sino están cambiando. Solo que necesitamos una perspectiva muy larga para poder reconocer estos cambios. ¿no? Y podemos contemplar en cada momento las cosas están cambiando, pero no lo estamos percibiendo. Y una manera muy rápida de, de, de despejar la mente, hacer esta como vastedad de tiempo y e intensidad de cambio, es contemplar que el lugar donde estamos en este momento nunca hemos estado antes y jamás en el futuro estaremos. Jamás. El lugar donde estábamos al iniciar esta frase es un lugar donde jamás estaremos. Porque la tierra gira todo el tiempo alrededor de su eje. Y el ángulo del eje está cambiando su orientación. En el invierno, el ángulo más así, el, el sol llega es más, un poquito más lejos del sol, esta parte. Y luego los polos cambian su orientación y en el verano estamos más cerca. Y no solo esto, sino sabemos que la Tierra gira en torno del sol. Y está en su órbito y haciendo todo esto, más esto, más esto, dando una vuelta del sol, pero... No es que así en un año vamos a estar exactamente en ese mismo lugar porque el sol también forma parte de una galaxia que está girando en torno a su centro y todo se va expandiendo. ¿No? Y esto, a tomar estos pasos y saber, todo está cambiando todo el tiempo. Lo que pasa, y esto... Es algo que realmente merece reflexión. Lo que pasa es que los puntos de referencia que tenemos no parecen estar moviendo porque están moviendo en la misma velocidad y ángulo que nosotros. Y mientras tenemos esta impresión, mientras todos vamos juntos cambiando, parece que no nos estamos moviendo, ¿verdad? Esa es la experiencia que tenemos. Y no es cierto. Nos sentimos seguros cuando pensamos que las cosas no se están moviendo, no se están cambiando. Da cierta seguridad. Nos permite orientarnos. Pero es una perspectiva falsa. Porque incluso las cosas que tomamos como puntos de referencia fijos, no están fijos. Y ya que nosotros, como seres humanos, los puntos de referencia que quizás más importancia tienen en nuestra vida son las personas, las relaciones que tenemos. Y estos puntos de referencia están cambiando todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Mm? Y ahora la, tarea, la pregunta es, si todo está cambiando todo el tiempo y no normalmente nos ubicamos y agarramos seguridad de esta sensación que al reflexionar en realidad es falsa, pero la sensación que las cosas son fijas, pero después observamos que si las relaciones están cambiando, las situaciones están cambiando, la configuración de la familia va cambiando. La situación en la sociedad en general, situaciones de pandemia, situaciones de desempleo, situaciones en grandes escalas, situaciones en pequeñas escalas, nuestros puntos de referencia están cambiando todo el tiempo. Así que aquí es donde la ecuanimidad, donde sabemos tener nuestros puntos de referencia internos. No estamos tan pendientes o dependientes de que todos responden hacia nosotros de la misma manera, ¿no? Y que la gente con quienes interactuamos deben de tratarnos y vernos siempre de la misma manera. Y la relación tiene que ser fija y eterna, porque no, no lo es, ¿no? Entonces la ecuanimidad entra aquí para darnos la capacidad de no marearnos en la vida de las relaciones y de la familia y del trabajo, de no desubicarnos cada vez que la manera en que la gente nos trata cambia y nos sentimos despistados o desubicados que, en que nos pisamos. ¿Mm? Y a través de la ecuanimidad buscamos dejar de fijarnos continuamente en los puntos de referencia externos. ¿Eh? Y es un poquito como si observamos que las personas, incluso si la relación que tenemos con la pareja, con las personas que nos rodean, si bien las relaciones continúan, no es que hoy nos separamos o tomamos decisiones de unirnos o separarnos, pero a lo largo de todo el día, los estados de ánimo están cambiando. Y nuestros también. Así que dentro de todo este cambio, estamos viviendo como personas... No, no con puntos de referencia externos como ah, el bosque está ahí, la calle está ahí, aquí hay una gran piedra o okay, que me sé orientar en este lugar. Más bien, la vida que nosotros tenemos en sociedad es más bien como estar en un barco dentro del océano. Los puntos de referencia están cambiando todo el tiempo. Si realmente... Estamos mirando con atención. Las personas cambian de actitud todo el día. ¿Por qué? Porque están como nosotros sujetos a todas las subidas y bajadas de, de ánimo interno, de mal humor, de buen humor. ¿Eh? Entonces, lo que... Nos toca a nosotros hacer es cultivar esta capacidad que uno puede tener en un barco de no fijarnos en las olas. O bien fijarnos en el horizonte. O sea, un panorama muy, muy grande. Y al mismo tiempo ir cultivando Y esto es quizás todo el propósito de tener un camino espiritual y definitivamente este, de construir dentro de nosotros la capacidad de evaluar cómo vamos, cómo ajustamos, de tener la capacidad de escuchar nuestro propio equilibrio para saber cómo ajustarnos para mantenernos rectos cuando todo en nuestro alrededor es, se está moviendo. ¿No? Esta es la tarea que tenemos en la vida si queremos ser personas ecuánimes y esto es lo que la ecuanimidad nos puede aportar en la vida. Y en el cultivo de la ecuanimidad en el contexto de los cuatro pensamientos inconmensurables, vemos en, en la tradición textual, vemos dos contextos de aplicación. Nosotros seguramente podríamos descubrir otros contextos donde se podría aplicar esto. Pero los textos están principalmente interesados en explorar dos contextos. Un contexto es cómo ser ecuánime en las situaciones donde no podemos hacer nada para aliviar un sufrimiento. Y muy explícitamente si estamos, tenemos esta actitud que queremos ser una condición que propicia la felicidad de otros y queremos ser. Personas compasivas y aportando a eliminar el sufrimiento. Y en los casos que vemos una felicidad, queremos poder regocijar. Pero, ¿qué pasa cuando alguien cercano sufre y, y no podemos hacer nada? ¿No? Y ecuanimidad como una respuesta a esta situación es una de las aplicaciones. La otra aplicación que vemos es de ver la desigualdad de trato con otros que hay. Esto es una manera de decir el nivel de parcialidad o discriminación que hay entre grupos en nuestro trato con ciertas personas versus otras. Y esto nos lleva más en la dirección de la igualdad o imparcialidad, podemos llamarlo, hacia las personas con quienes nos relacionamos. Esas son las dos aplicaciones del, del mismo cultivo de la ecuanimidad. ¿Mm? Y en este, esta primera aplicación es algo que podemos ir observando cuando tenemos algo que, que nos nos inquieta. Uh -huh. Y aquí, creo que es importante reconocer que cuando contemplamos todos los seres, estamos incluidos. Uh -huh. Y por lo tanto, el problema que nos puede inquietar y no sabemos solucionar puede ser el nuestro. Uh -huh. Y ecuanimidad sería útil. También puede ser el un sufrimiento de otro. ¿Sí? Y en, esta, en estas, estos momentos, cuando hay un problema que nos inquieta o nos duele, sin intentar distraernos o convencernos que no es tan malo, sencillamente abremos muchísimo espacio alrededor del problema. ¿Sí? Y se puede hacer a través de la meditación. Se puede, lo podemos hacer conscientemente a través de contemplar el cielo por un momento. Cuando sentimos que algo está llenando todo el cerebro y estamos dando vueltas o rumiando, rumiando, rumiando, un, como, como que estamos ahí muy atrapados, como conocen las, la sensación, ¿no? Entonces, lo okay, que voy a abrir. Voy a contemplar todos los seres y darme esta tarea. Voy a contemplar la tierra, si no te hace marear este pensamiento, la tierra dando vueltas en su eje y el sol y que el universo es tremendamente vasto. O puede ser que miras el cielo y sientes, ok, el cielo es muy grande, muchas cosas, son posibles. Y dar mucho espacio mentalmente. Y no es evitar pensar en el problema. ¿No? no es huir del problema pensando en algo diferente, más bonito. Es crear un espacio dentro de lo cual el problema está ahí. Pero tú tienes espacio para moverte ¿no? junto con, al lado del problema... O sencillamente estar en presencia del problema y, so, y no estar sofocada, ¿no? sofocado por el problema. Y aquí cuando hacemos esto es una aplicación de estas, esta cualidad de la ecuanimidad, no para aceptar la situación. Y creo que yo quiero enfatizar esto un poquito porque hay muchas, muchas, muchos entendimientos populares y también si sí hay dichos dentro del budismo mismo que suel como se oye como aceptar lo que no puedes cambiar, ¿verdad? Y mi mamá recientemente me envió, ella lo encontró en un periódico, y lo cortó y me lo envió. Y fue una marcha eh, sobre alguna de las varias decisiones atroces recientes que se ha tomado. Y un grupo de mujeres protestando la decisión. Y uno de los letreros dijo, ya no voy a aceptar las cosas que no puedo cambiar voy a cambiar las cosas que no puedo aceptar. Oh, y fue como, creo que de la parte de mi mamá fue, su intención fue apoyarme, pero también hace referencia a esta idea de que a los budistas procuran como aceptar las cosas, estar conformes con las cosas. Y si bien queremos tener la fortitud de esperar hasta que haya condiciones para cambiar las cosas. Sí, se oye un elemento de, de no estar tan desesperados para hacer algo. ¿No? Pero no es aceptar. Un, vemos un daño, no es nada más aceptarlo. ¿No? Y se presta, se presta para malos entendidos este punto. Así que cuando generamos espacio alrededor de un problema para poder vivirla, vivirlo con ecuanimidad es para no desesperarnos, porque desesperarnos no ayuda. Ecuanimidad puede nacer de nuestra confianza que yo no me voy de aquí hasta haber podido aportar algo, pero reconozco que en este momento, esto no es el momento en lo que puedo aportar ¿Mm? y aquí podemos hacerlo con temas de otras personas que nos angustian intentar hacer mucho espacio y sabemos yo no voy a abandonar a esta persona definitivamente no pero yo, no, yo necesito poder sostenerme en este lapso donde no hay algo que puedo hacer no que acepto la situación, sino que acepto que las condiciones todavía está, no están presentes para yo poder cambiarlo, para que, para que se cambie. ¿no? Y esto también podemos hacer, y vale la pena intentarlo también con nuestros propios problemas. ¿no? Y es una manera de, de cambiar el hábito que muchas veces tenemos de acudir a la estrategia de distraernos. Esto probablemente cuando tenemos problemas y no sabemos qué hacer, esto es probablemente estrategia número, número uno. Ahora tenemos otra, más eficiente, ¿no? Porque... Estamos generando un espacio mental donde a lo mejor si sí una solución se nos ocurre. Porque podemos ver desde otro ángulo. Podemos ver con una mente menos desesperada, más tranquila, más propicia para soluciones creativas surgir y de todos modos, más apto para nosotros poder sostenernos ahí. Porque muchas veces... Hay una situación dolorosa y después de un tiempo de ver que no podemos hacer nada, nos vamos. ¿Cuántas causas nos han conmovido mucho en algún momento y sentimos que yo, yo quiero poder hacer algo? Un grupo de migrantes, una situación en algún contexto y sientes yo tengo que hacer algo y no encontramos nada que hacer y ya. Olvidamos de estas personas. Olvidamos de la situación. Esto es un modo de no olvidarnos. Poder sostener personas y situaciones. ¿no? El tiempo que se necesita para poder realmente hacer algo. Porque nosotros mismos no queremos estar en la frustración y la impotencia de no poder hacer nada. Y, y nos sentimos así como, ¿no? Como abrumados o desgastados y ya, nos hartamos y ya, deme otro tema, ¿no? Y cuando estamos haciendo, realmente ahora estoy como insistiendo un poco, cuando estamos haciendo esto, no son nosotros como una categoría y los demás como otra categoría. Esto... El, el, como el campo que estamos generando es todos estamos aquí juntos y todos somos iguales en este campo de todos los seres ¿No? y esto es importante porque a veces cuando incluso la manera de hacer las meditaciones clásicas uno coloca diferentes tipos de personas enfrente y uno como que no está ahí entre los seres uno está aquí y los seres están ahí enfrente, ¿no? Así que esto es un momento en que si observamos que como quedamos fuera del escenario, como nos olvidamos, ¿no? Y esto suele pasar con, con bastante frecuencia cuando tenemos cierta tendencia de enfocarnos en lo que otros necesitan y olvidar nuestras necesidades. Esto es una tendencia muy, ¿no?, de, de las mamás, de, ¿no? de atender a todos y, y no poner tan visible las necesidades propias. Puede ser también que hemos generado cierta, quizás cierta cultura interna o hemos tenido cierta socialización de sentir que seré aceptada por otros, si yo no pido nada, sino solo doy, ¿no? ¿Reconocen esto un poco? Si identificamos esto, entonces necesitamos cuidar con todas estas prácticas que no las convertemos en formas de autoabandono, que para ser buena persona voy a enfocarme aún más en otros, no, y en, en estas, no, a estas alturas yo creo que ya tenemos un poquito más claro el valor y la importancia de incluir nuestro propio cuidado como uno entre todos los seres porque abandonar la persona que estamos intentando convertir en alguien realmente que ofrece muchas condiciones de felicidad. Entonces, descuidar esto es descuidar todo lo demás, finalmente. ¿no? Y aparte de esto, como hemos estado viendo, creo, en sesiones previas, que realmente la capacidad de sostener esto solo viene cuando no lo estamos haciendo ¿no? para convencernos que somos buenos o para generar una identidad de buena que sustitute una identidad mala que tenemos. ¿No? Y por lo tanto, a veces para mí, si, si detecto que voy un poquito en esta dirección, y soy la hermana mayor entre cuatro hermanos, así que ya es un poquito... el escenario está preparado para que haya esta tendencia, ¿no? Cuando observo que estoy, como me estoy desapareciendo un poquito, entonces a mí me ayuda decir a veces que todos los seres tengamos felicidad y sus causas, en vez de tengan, ¿no? Porque somos tengamos, somos nosotros entre ellos, ¿no? No es que ellos tengan y yo me olvido, ¿no? Así que esto es otra manera de, de, de trabajar con esta práctica para asegurar que ¿no? cuando decimos todos los seres, realmente son todos los seres. No somos un caso especial. Si nos tratamos a nosotros mismos como un caso especial, esto no es igualdad radical. ¿no? Es otra cosa. Es una distinción entre dos y esto es una de las aplicaciones el otro contexto donde se aplica esta práctica es de bajar la parcialidad que hay en nuestro trato de otros en la manera en la que vemos a los demás y en este sentido el entrenamiento en ecuanimidad es principalmente a través del cultivo de una mente ecuánime en nuestras relaciones. Y lo primero que observamos cuando contemplamos qué tan ecuánime somos con las personas en nuestro alrededor, nos podemos preguntar si un sufrimiento afecta a todas las personas que conocemos ¿A cuáles de esas personas vamos a estar dirigiendo la atención? ¿No? Hay un canto de búho muy particular ahora. A lo mejor nos está comunicando algo. Y esto quizás es un ejemplo. Yo que tengo mi parcialidad para los pájaros, puedo tener 500 personas en Zoom y un búho que nunca jamás he escuchado y ya se detiene todo, ¿no? Esto sería un ejemplo, la verdad, ¿no? También el ejemplo más fácil que podemos ver en nuestras vidas es si nuestra mamá se contagia de COVID y la vecina en como en la otra calle se contagia es muy obvio que no solo que tenemos por la conexión que tenemos con nuestra mamá, no solo que tenemos más responsabilidad y oportunidad de cuidarla sino que quizás ni, ni vamos a pensar ni preguntar por la vecina porque no ahora Ahora tengo que atender esto. Y esto no es contra no, la importancia de cuidar a nuestras mamás en absoluto. Es solo para observar que hay una gran desigualdad en el trato que tenemos de otras personas, obviamente. Y también podemos ver que cuando... Empezamos a intentar imaginar o practicar gozo empático, para algunas personas fácil, para otras personas no tan fácil. ¿Por qué? También en el caso de compasión, para algunas personas o tipos de ser fácil, otros tipos de ser no muy fácil. ¿Por qué? Estamos hablando de el deseo de tener felicidad, de evitar sufrimiento que todos experimentamos. ¿No? Y el peso del sufrimiento pesa igual en la mente de cualquiera. ¿No? Entonces, ¿por qué para una persona cuando sufre me da igual y para otra persona sí compasión, etc. ¿No? La raíz básicamente en este análisis viene nos lleva a observar la gran presencia en nuestras relaciones de apego y aversión. ¿No? Y aquí no estamos hablando que a ciertas personas amo y a otras personas odio. Solo que para cierta, ciertas personas como sentimos que, que es importante para nosotros. Que queremos tenerlos. Que los vemos desde completamente otra óptica que vemos a otras personas. Y con aversión es una... Actitud de que de alguna forma sentimos que esta persona como no nos cae bien, no es favorable para nosotros, no merece quizás si es más fuerte, no merece realmente la misma compasión que estas otras personas, ¿no? Y la experiencia de apego y aversión podemos detectar en nuestra mente, ¿no? No es algo invisible que necesitamos muchísimo argumento para detectar. Y lo vemos cuando contemplamos, voy a regocijarme en los logros de dos personas. Imaginamos a alguien ¿no? que sabemos es más cercano, queremos tenerlo cercano. Imaginamos a esta persona teniendo... Recibiendo un premio, un reconocimiento. Y como se siente, qué bien, ¿no? Mientras otras personas podemos tener en la vida que nos cuesta, porque inmediatamente que viene a la mente es, ¿por qué esta persona? ¿Qué, como es que esta persona tiene. ¿no? que le hace tan especial que recibe el premio. Estos pensamientos surgen. ¿no? O miramos a la persona y como que si bien no sentimos envidia o mala voluntad, pero como regocijo, la verdad no. ¿No? Y estos son ocasiones en que muy obviamente va a haber discriminación en nuestro trato de las personas y aquí el ángulo desde lo cual finalmente y quizás no en este punto pero finalmente donde queremos llegar es queremos estar dispuestos de aportar a la felicidad de eliminar el dolor de quien sea que estamos en condiciones de beneficiar. Y claro, las personas con quienes tenemos más vínculo, con quienes interactuamos más, que tenemos más historia, vamos a tener más oportunidades y más condiciones para beneficiarlos. No quiere decir que ya no vamos a beneficiar nuestra familia. Pero estamos dispuestos de beneficiar igual a otros o también a otros cuando vemos una oportunidad que vemos que estamos en condiciones de hacerlo ¿No? porque son todos los seres y vamos por donde hay oportunidades de ser de beneficio y las oportunidades bien vienen, vienen desde vínculos y desde situaciones desde las relaciones ¿No? Y son, esto es donde más al inicio uno puede trabajar cuando estamos trabajando la economía en este método de ver, de ir observando qué tanto hay algunos que realmente nunca quiero tener ni quiero visualizarlos frente a mí en una imaginación de un campo de amor. Cuando amor es lo que estoy ofreciendo, esta persona no tiene que estar aquí. ¿No? Y si estamos siendo honestos con nosotros, yo creo que muy fácilmente podemos reconocer si hay personas que, digamos, nos cuesta. ¿No? Sin embargo, y podemos... Hablar interminablemente, por lo menos yo puedo hablar casi interminablemente de amor y apego y la aversión y todos estos temas tan interesantes. Pero finalmente necesitamos tomar en cuenta un nivel más fundamental que subyace apego y aversión. ¿De dónde vienen? ¿Cuál es la estructura que tenemos internamente que hace que cuando trabajamos un objeto de apego, surge otro? Uh -huh. Y aquí en una, un contexto budista, el análisis es que lo que subyace tanto apego como aversión es ignorancia. Ignorancia no donde no supimos o no sabemos cómo son las personas y por lo tanto tenemos apego y aversión, sino que pensamos que ya sabemos cómo son. Y pensamos que esta, estas personas son muy buenas. Y estas personas son muy malas. O estas personas, en nuestra opinión, ya sabemos quiénes son ya sabemos cómo son y por lo tanto los tratamos de cierta manera basado en las ideas o premisas que tenemos. ¿no? Y estas ideas funcionan en gran parte en un nivel que no es, de, no es completamente consciente. ¿no? ¿Y dónde vemos esto? Eh, son... Exactamente, como se ha mencionado después de una de las sesiones previas, es esta tendencia de juzgar, ¿no? de juzgar rápido, de juzgar con mucha firmeza. No, no, no, no, esta persona, estas personas no. ¿Mm? Y más rápido formamos nuestras opiniones, más estamos acudiendo a prejuicios. Y prejuicios... Muy buena palabra porque es un juicio que ya habíamos formado antes de encontrar la persona o el fenómeno. Que ya se oye cuán absurdo es. Pero para la sobrevivencia de las poblaciones de las especies ha sido, ha tenido ciertos resultados evolutivos. Si tenemos imágenes y vemos algo y pensamos que conforme con esta imagen y rápidamente evitamos esto, quizás vamos a estar corriendo unas cuantas veces cuando vemos un tronco en forma de un oso. Pero igual nos va a proteger de un, una, una vez, no unas cuantas veces, una vez de estar ¿no? atacado por un oso por ejemplo, ¿no? Y por esto se ha generado esta estrategia que tenemos de no investigar mucho qué es, sino tomar rápidamente un... Ah, no, es, es este tipo de persona, ¿no? ¿No? Reconocen a qué... Sí. Y aquí todos tenemos nuestros juicios ya formados disponibles para tomar una decisión rápida sin realmente evaluar mucho. Premisas almacenadas quizás en la inconsciencia. ¿No? Y aquí más, más tiempo y espacio tenemos antes de formar juicios mejor porque entonces no tenemos que acudir tanto a estos prejuicios. A veces los prejuicios llegan a formar parte de nuestra filosofía de vida o nuestras opiniones más conscientes y esto es lo que más fácilmente reconocemos como una persona como, con mucha parcialidad, con muchos prejuicios. Pero los prejuicios todos tenemos prejuicios en el sentido de tener cierta opinión que quizás ni, ni, ni, ni miramos, ni cuestionamos, ni vemos sobre cómo son diferentes tipos de personas. ¿Mm? Y una manera de, de verlo es que, que hay una situación y rápido necesitas seguir la, las instrucciones de alguien. Esto pasó una vez en, en, en Jalapa cuando, cuando, no Jalapa no, Oaxaca, cuando vivimos el sismo, el terremoto y una persona que tuvo que bajar las escaleras estaba recibiendo dos, tenía dos personas escuchando qué hacer. Baja, bájate, bájate, no te bajes, no te bajes. En momentos como este, es una, es una pregunta, ¿a quién acudes? No, imaginemos, hay dos personas diciéndonos qué hacer en una situación de alto peligro, de tomar decisiones instantáneas. Una persona es un hombre alto, europeo, blanco. Otra persona es un morenito bajito, o una morenita bajita. ¿A quién concedemos la autoridad? En realidad no tenemos absolutamente ninguna base para decidir. Con saber su altura y su apariencia física o su género no nos da ninguna pista sobre si esta persona está formada en saber cómo manejar esta situación en absoluto. Pero incluso mira, alguien morenito, bajito. No decimos alguien altito, blanquito. ¿No? Y... Cuando vivíamos en esta misma zona donde no íbamos suficientemente al mar, alguna vez varias de las mojas estaban, habían ido a buscar terreno y la persona que las estaba acompañando <ríe> le dijo como, como para presentar a una mujer venerable de una mujer experimentada con mucho conocimiento de la vida y, y una persona que para muchos de nosotros es una persona realmente venerable, respetable, una maestra. Y estaban diciendo, ah, sí, hay aquí algunas monjitas. <risa> y... <risa> Y hubo toda una explicación que, mira, tú si estuvieras acompañando un grupo de, de monjes ¿no? de nuestra edad, de nuestros años de formación, dirías, aquí tienes unos monjecitos. ¿No? Decimos monjitas, pero no decimos sacerdotito, ¿verdad? Y ya con esto, vemos que incluso en el idioma, los prejuicios están ahí presentes. Y si están en el idioma, estamos contagiados, probablemente sin siquiera darnos cuenta. No, no son cosas conscientes. Y se ve, una vez empezamos a querer detectar cómo esto funciona, lo vemos... Por todos lados. Yo hice un experimento hoy y entré en Google la palabra mujer hermosa en español. Y todas las mujeres. Gueritas. Más europeas. Muchos con ojos claros. ¿Mm? Y después lo inserté en inglés, igual, pero de repente sí hubo unas cuantas mujeres de color y cuando vi era, no estaba diciendo mujeres hermosas, sino mujer hermosa negra, mujer hermosa latina, mujer hermosa ¿no? de la India, o sea, en este subcontexto, y tuve que pasar decenas de imágenes antes de ver mujeres de color. Y sí, esto no es un estudio muy riguroso, pero hagan los estudios que quieran. Van a encontrar que las normas de belleza ya incorporan y reflejan y reproducen grandes, grandes parcialidades Sesgos implícitos y total falta de ecuanimidad. ¿No? Y este dicho que todos somos iguales, pero algunos son más iguales que otros, ahí se ve en todo su esplendor. Y aquí lo que estamos procurando una y otra vez aprender a hacer es relacionarnos como seres humanos, relacionarnos no desde nuestra posición en todas las jerarquías que la sociedad ha creado de clase, de género, de orientación sexual, de todo. Y saber que estos existen porque nosotros queremos tener puntos de referencia fijos. Y lo, los hemos creado artificialmente. ¿No? Y si observamos en el tema de género, alguien cuya, cuya identidad de género no se nos hace tan difícil de categorizar, muchas veces nos hace incómodo. ¿No? ¿Cuántas veces lo he escuchado niños como un poquito inquietos, mirándonos, diciendo, mamá, es niña o niño. Como quieren saber dónde ubicarnos y por qué. ¿Qué les importa a un niño si soy niño o niño? Y es aún más que se enfatiza de tener estas identidades binarias. ¿Por qué? Porque queremos poder ubicarnos. Yo sé donde ¿Cómo posicionarme? Porque en vez de posicionarnos desde la igualdad, desde el hecho de que todos queremos ser felices, que todos queremos evitar sufrimiento, todos tenemos una abundancia de experiencias diversas que podemos aprender el uno del otro, en vez de ir desde el aprecio, es donde... ¿No? ¿Dónde me ubico? ¿Cómo me posiciono? ¿No? Y es una manera muy floja de movernos por la vida. ¿No? no queriendo saber quién es la persona. Pensando que ya más o menos sé dónde clasificarlo y ya con esto, ya se, se concluyó el tema. ¿No? Y en realidad... Esta tendencia de querer fijar las personas, de insistir que caben en las categorías que hemos construido, finalmente esta normatividad es forma de violencia cuando lo tomamos como algo real. Que la persona de ser tal y tal cosa tiene que comportarse así, tiene que verse así, tiene que hablar así. ¿no? Y ahí vamos generando todo el, toda la desigualdad a través de discriminación por, ¿no? por edad, por habilidad física, por orientación sexual, por, por recursos económicos, por todo, todo lo que podemos imaginar. ¿no? Mientras en realidad más diversidad vemos y más la diversidad, diversidad está apreciada en la sociedad, más nos estaremos liberando de las identidades fijas y, por lo tanto, artificiales que nos limitan. Y, por lo tanto, este elemento del trabajo de la ecuanimidad es absolutamente fundamental como un, una técnica liberadora. y Finalmente, donde hemos estado yendo es que esto no es algo que queremos solo tener internamente, que estoy libre de mis propias identidades, sino queremos ir armando y co construyendo una sociedad desde algo diferente. ¿No? Y esto, al empezar a ver que hay todo un nivel de discriminación que está arraigada ahí en un nivel que quizás no, no, no hemos tenido mucho tiempo de excavar ¿no? y viendo que se manifiesta en menospreciar un grupo y admirar o apreciar otro grupo de forma completamente desigual nos da nos deja con mucho trabajo de observarnos y ver cómo estamos con este tema de apego para ciertos grupos o opinión favorable, ¿no? exagerada, sin haber realmente aprendido sobre un grupo inmediatamente una opinión poco favorable para otro grupo. Y esto no es necesariamente que, ah, el grupo que, que todos apreciamos somos, son los ricos. ¿Eh? Puede ser que el grupo que, que, que encontramos deplorable son los ricos. Y esto también es un prejuicio. Esto nos impide de ver el sufrimiento de todos. ¿Eh? Así que... es para hacer esto necesitamos estar dispuestos de estar retados en muchos niveles. ¿Y por qué? Porque la habilidad de relacionarnos desde la experiencia interna de la persona es lo que finalmente nos permite dejar de ver otros desde afuera y tratándolos como objetos ya concluidos que ya conocemos. Y esto es para liberarnos nosotros para poder realmente aportar a una sociedad diferente. ¿Mm? Y en este sentido, la ecuanimidad que podemos ir cultivando es una ecuanimidad que nace de estarnos entrenando de ver todos los seres desde su experiencia interna. Buscando felicidad y no queriendo sufrir. En esto estamos.